Bienvenidos a un nuevo gameplay, chavales Un poquito de juego, de lucha, ¿no? Jump Force Veamos qué se en este juego Uy, que es un poquito bueno. <risa> Tenemos que jugar con un puto mando de equipo, pero claro ¿Cómo no voy a tener un mando de equipo? Ese es nuestro personaje Papá Gigoboke <risa> ¿Cómo no de beginning nuestro el capeón, tío, la polla mira, vaya el nombre de la trayectoria, el puño del norte zorro, y el java ese, tío <risa> <Five pressing Gegen West> <F gezos> <mSi> oh, sí! ¡Sí! lo comí La me con alguien de tu madre. <tose> no ¡Ah! ¡Ah! contra la verdad ¡Ah! <tose> <Está gracioso, tose> <risa> ¡Es, que es guapísimo, tío. ¡Increíble! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! <ríe> ¡Qué sanguí, tío! ¡Madre mía! Vamos a ver qué pasa en esta peleadita. Con el vacile Tenemos mucha franjas no, no. de vale. wow, qué pasa Dale. qué y sigo ¡Eh, wow. ah, una, una, una tío, yo te ¡Eh, tío! tío! tío! no no i don't know Wow, is it? Wow. 逃いている。俺が <laughs> <laughs> <laughs> <ríe> Se nota que sigue play, bro. Y otra vez, intentaba hacer perforado ese. ¿Qué eh, eh, eh. Ah, vale. Entra una posición, tío, una posición, bro. <ríe> Yo soy el grupo de los Jordan. Deku, Harakura Daiichi High School, Kurosaki Ichika. la ¿eh? mierda me ha cortado la tercera No Es una contraiga, es una contraiga ¡Yo son y esté! la es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 Ahora sí, ah, que entre ellos. ¡Qué guapo! ¡Ya está! Eh? no muy bueno. Ay, no ha dado, no ha dado, no ha dado, no ha dado, no no ha dado, no ha Solo Goku puede ganar este combate, ¿eh? No, tío. No me Es increíble, ¿eh? me ha cortado tío para tu casa! Bro que me quedo tan eso, eh. No, abuso, cabrón! Sí, siempre ve... Ah, no, fake. muy difícil. ¿Qué es eso? eso? Apaga, tío. Está preparadísimo. tal? Para, para que ¡Sí, tío! ¿eh? la ¡Amen, ¡Joder! <ríe> ¡Solo ¡Amen! No que podía tío. Solo loco podía, inhumano, bro. Wow, esto es una misión normal. No me imagino las difícil pero... Madre mía, oh shit. GG, la verdad, la verdad es que GG.